William Hernández, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, se pronunció de esta manera debido a las situaciones que se han producido próximo a la escuela del sector de Villaverde, donde los maestros han tenido que suspender la docencia en varias ocasiones por temor de que se produzca un hecho lamentable. A causa de los tiroteos que a diario se producen en la zona, por causa hasta el momento las autoridades no han informado.